Estados Unidos, ellos me pidieron que eh, para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos se los entregásemos y ellos se los llevaban a Ucrania yo le dije que nuestra constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz ¿Y si quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran a esa Ucrania a seguir una guerra no significa que no estemos preocupados por una agresión nosotros ya como movimiento político incentivamos que en el tratado de Roma el que no hace parte casi ninguno de ellos la corte penal internacional se elevara a delito internacional la agresión y sostenemos aún esa posición. La agresión debe ser un delito internacional. La, eh, la realidad del conflicto actual en Europa, en el mismo sitio donde los nazis mataron 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, eh, nos hace, fue lo que propuse en la reunión. Que América Latina, en vez de estar jugando a ver en cuál bloque militar queda, si ruso, votando, etc. Pues debe exigir antes que nada es la paz. Que se construyan los diálogos pertinentes, en los escenarios pertinentes para que esa guerra se acabe. No estamos con ninguno. Estamos con la paz. Por eso ningún arma rusa, si esté hoy inservible en nuestra tierra, va a ser usada en ese momento.